Jesús, que en Tlapu Tlaca, y guano milwe, neni de yentlalti pactlaca. A quien no mas semi ¿Sí? nemisiticta teyual sino sí. que pias tlanechle catles quitema canemilistle, catles machquema en tlamis, y guan fariseus o kiluisque. Tlantestiquita, quisas andete, y machmelawak. Jesús, que nanquile, tlaneniquitan yo mas de porque no mate de kan un y igual Pero no me de kan un igualla, ni un can ante tatla y con que que Pero tlane ni tatla ni tatla coltis y Porque más ni san né. Sino que tatla coltia, né igual no Namehua ni technamotanahuati, lanquipiajiculito, que ni comen testigoti, parego kitasanse se tlastole, tonces melaua que tlanquita. Nena mechmatiltia tlan de ne, igual no papa, catlejonechualtitlanque, nuiki a mechmatiltia de ne, igual no quitas la nisque. papa, Jesús o quenanquili. Namehua machanechismati, igual no no papa. nechismati, nuiki no papa. Jesús su esto ni cuacota más y estiquen Cano Kano yekan caja, kano con kaskawa yantomi pareyeng wey Iwa o kikitski, porque macha hacía tonale para kikitskiske. Jesús su kimilwe. Nes nias, iwa namejwa este Pero a y y ipan porque kane nias, namejwa machueli sanyaske. I cuaco ningudyosti cu tiene kistoske. Xamu mictis. Por yo ni quita ni que machuelis que o a Jesús o que mil Na juan de ñan pero Nes ni puwi de ilwíkak. Na me juan sanan pero, pero nez amo. Por yo ni na ni y panamotlaztlacol. Por quien tlamo nez ni ni Cristo, amikiske y panamotlaztlacol. No y cua Entonces a quien te, Jesús o que yo no me chilgui desde esto a quien tla me ne. Ni piame coltis Melawak tlan nikita. y con quien catejonechual titlanque, y es que de ye, y enyon tlan ni Pero un judío tiene macho que un que cuenta que o de ye ni papa, por yo ni coquimilwe. Ni a que acopan ni tlacat. Y cua que un macasque cuenta, ni quien ne. Iguanan que un macasque cuenta, ni que ni de ne. Si no sanguel ni no papa yo nech Porque catlejo nechualti que nye no guancasqui. No papa machinetchcawa no celti. Porque ne no chipa chihuah, tlan, ni que tlan yez kipactia. Ni cua jesús o tlanque que no chinion Mike mi que jotlan el tocake y